En las últimas horas se conocen del derribo sobre la península de Crimea, dos misiles balísticos lanzados desde Ucrania. Los sistemas de defensa, defensa aérea de Crimea han derribado este sábado dos misiles balísticos desde Ucrania, informaron las autoridades locales, de acuerdo con el mensaje del jefe de la República Rusa, Sergei Aksyonov, publicado en su canal de Telegram, se trata de dos proyectiles lanzados por el sistema de misiles balísticos de corto alcance ucraniano, Grom-2, Señalan que la acción no causó eh, víctimas ni heridos. Los militares rusos siguen avanzando en la ciudad de Artemios, según el diario Sputnik, las unidades de asalto rusas continúan con su avance en el oeste. De la ciudad de artiomox en Bakhmut, en la República Popular del Donetsk, donde destruyeron un puente para impedir el suministro de municiones al ejército ucraniano, informaron desde el Ministerio de la Defensa de Rusia. En el área del asentamiento de Chasovyar de la República Popular del Donetsk se destruyó un puente a lo largo del cual las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron llevar a cabo el suministro de municiones y el traslado de las reservas de Artyomoks, señala el comunicado. Al mismo tiempo, en la dirección del Donetsk, los militares continuaron realizando operaciones ofensivas en la parte parte occidental de Bagmut y los paracaidistas apoyando. En total durante el último día la aviación rusa en el área de las localidades de Kalinovka y Krasnoe realizaron siete incursiones y los artilleros completaron 69 misiones de fuego asimismo en las áreas de los asentamientos de Kramatorsk y Abdipka de la República Popular del Donetsk fueron destruidos dos depósitos de municiones de la brigada mecanizada 54 y 110 de las fuerzas armadas de Zelensky abatidos e 300 militares. Tres vehículos de infantería cuatro vehículos de combate blindados y un vehículo de combate grad mlrs y un sistema de artillería autoremolcada remolcada a caxilla especificó allí bangmut es desde hace meses un foco de cruentos combates por importancia para el aprovisionamiento de las tropas ucranianas en el donbass se encuentra en el norte de Gorlowka, en una zona de la república popular del Donetsk, controlada actualmente por kiev bueno, y una última información que se conoce de Bagmud especialmente sobre un tema que ha sido muy comentado y es, bueno, el, el revuelo que ha causado las declaraciones por parte de Jack Penny Prigozín, quien es el fundador de los Wagner, que ha dicho que se va el 10 de mayo por falta de municiones. Pero, ¿qué ha pasado con este tema? Medios eslavos están diciendo que ahora, bueno, con el retiro de los Wagner, llegarán las fuerzas especiales chechenas sustituidas. A los voluntarios rusos que combaten allí en Bakhmut, el fundador de la empresa militar privada rusa conocida como Grupo Wagner Edbeni Prigosin confirmó la disposición a transferir las posiciones en la ciudad de Bakhmut eh, a las fuerzas especiales Ahmad Chechenas, las tropas rusas que continúan su avance y que ya han liberado gran parte de la urbe, según el Wagner. Dice que ya están en contactos con representantes de Kadyrov para el traspaso de posiciones para que pueda comenzar el 10 de mayo a las 0 horas. Eh, dice que allí se ocuparán los puestos y continuarán con el asalto a Bangmut, cita el servicio de prensa de Prigocin en la respuesta a una propuesta correspondiente del presidente de la República de Chechenia, Razvan Kadyrov Recordemos que el 5 de mayo Kadyrov declaró que estaba dispuesto a ocupar el lugar de Beni Prigocin en la ciudad de Arteomox, en la República Popular de Eldonex. En su canal de Telegram ha dicho que si los combatientes del grupo Wagner abandonan Bakhmut, entonces las fuerzas Ahmad ocuparán su lugar. Los combatientes ya están listos para salir y tomar la ciudad. Es solamente cuestión de horas habría manifestado el líder checheno en su canal de Telegram. A su vez, Prigozín agradeció al jefe de Chechenia por haber aceptado la disposición de todas las capacidades y de todos los grupos necesarios para situarse en Bakhmut en las posiciones del Wagner. En ese sentido, el fundador del Wagner expresó su confianza en que Bakhmut sea tomada por las fuerzas Especiales Ahmad